De los creadores de SmartKane. Ronnie Servicisco. Les presenta. SmartLeds. ¿Estás harto de cargar tu celular todo el día? ¿Es que estás todo pendejo para tenerlo en la mano? Ay diablos, se me cae el celular. Espero que no suceda un evento desafortunado. Vaya catastrófica deshicha. Loco. Descuida con SmartLeds la tecnología la tienes dentro del ojo. Eh, joven no mami, no se ve nada de esta chinga. Oh, se ve muy bien. Recomendadísimo, 10 de 10. Patentado por los mejores doctores. La verdad, SmartLets me cambió la vida. Yo a lo Hay doctores con bajos estudios académicos y muchos cargos penales por asesinatos y venta de órganos a Cactin que recomiendan usar SmartLets. <risa> sí, sí, sí, sí. El esmote está chido porque... ¿Qué dice la letra? Ah, si si te ayuda a fortificar. El ojo, sí, sí, sí. El ojo, si no puedes ahí apuntar como ese güey que se corto con una liveta, pues hay que apuntar ya. Porque todo moroso, ya tengo 77 infecciones. Solo le la mano. Pero por ser tu espectador de este comercial el día de hoy tenemos una oferta que no se puede perder. 9 smartlets al precio de uno. Llame ya al 553533435363543636356353673735367363. No nos hacemos responsables por infecciones que maduran lesiones en los ojos. Come bien, evita el exceso, hace porte. los Smart LEDs no son removibles.